Todo surgió el año, realmente el 2011, cuando yo terminé la carrera. Eh, una profesora del Asia-Pacífico, de, de, de la Cátedra del Asia-Pacífico, Doña Verónica Nengme, tenía muchas relaciones o buenas conexiones con la embajada china. Y en esa época se daban muchas becas que no se estaban aprovechando. Y Doña Verónica Nengme fue la que me incentivó a postular a, a estas becas eh, del gobierno chino. Afortunadamente me gané la, la primera vez en el año 2011, como te digo, y fui a hacer el máster en Relaciones Internacionales. Entonces, eso fue la primera puerta que me abrió al, al mundo lo que significa China, en general. Eh, posteriormente, ya volví a Chile a trabajar, y cuando ya sentí que mi carrera se estaba un poco posicionando hacia, hacia las relaciones internacionales, particularmente a la diplomacia cultural, eh, decidí postular al doctorado en diplomacia en Wuhan. Eh, me gané la beca nuevamente, y bueno, estamos doctorando ahí, preparando la, la tesis. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y una de las principales universidades es esta. Está muy enfocado a las relaciones internacionales, eh, dado que China está con un interés muy grande en diversificar su, su cultura eh, y que la gente, el mundo, el público en general, la opinión pública internacional, sepa qué es lo que está pasando. En consecuencia, el programa de relaciones internacionales o diplomacia tiene mucho que ver cómo China se plantea en el mundo. Eh, en el mundo teniendo en cuenta... Primero que todo, la economía, o sea, como, como, como gestor de, de, de este nuevo motor económico, eh, geopolítica, y por supuesto, el área cultural. Y es ahí donde yo tengo más cabida porque creo y soy un convencido que la diplomacia cultural, la diplomacia pública y todas las vertientes que, que, que, que van al costado paralelo a la diplomacia formal tienen mucho que decir a, y aportan a las relaciones eh, integrales entre, entre los países. Eh, particularmente ya sabemos que Chile y China desde el año 70 tienen, Han tenido una historia de muy buenas relaciones diplomáticas eh, Sin ir más lejos fuimos el primer país en, en Latinoamérica En reconocer a República Popular China en 1970 eh, Reconocimos a China también como economía de mercado Lo cual fomentó la entrada de China a la, a la Organización Mundial de Comercio eh, Chile firmó el primer tratado de libre comercio con China Dentro de los países latinoamericanos entonces eso significado se traduce en que la historia que tenemos en común eh, con China trasciende a lo económico sino también a las relaciones diplomáticas, a la, a la gestión y hoy en día Chile tiene mucho que entregar más allá de, de las importaciones sabemos que es nuestro primer socio comercial sabemos que Chile firmó la entrada al banco asiático de, infra, de, infraestructura, de infraestructura e inversiones eso permite entonces que Chile pueda acceder a ciertos fondos internacionales ligados a China eh, no olvidemos tampoco que la, la expresidenta Michelle Bachelet firmó eh, con el presidente Xi Jinping eh, la, el, la profundización, profundización del TLC y además hay mucho más hay profundizaciones en los acuerdos de ciencia y tecnología en cooperación y en consecuencia tenemos la oportunidad de ir más allá de trascender a las relaciones económicas y es ahí donde estoy yo investigando eh, ¿por qué? siento que la educación transnacional es una oportunidad genial o tremenda que tienen los países de poder cooperar de manera eh, integral, de, de, de manera realmente cooperativa valga la, la redundancia ¿por qué? porque hoy en día la diplomacia del conocimiento donde se forjan las relaciones de, de, de los talentos eh, es fundamental para poder encontrar tecnologías nuevas y desarrollos concretos para la área estratégica de los países. Y en ese sentido Chile y China tienen un vínculo muy importante en áreas eh, fundamentales. Astronomía, eh, por lo pronto podemos nombrar astronomía, eh, asuntos antárticos, asuntos marinos, energías renovables y por cierto turismo. Los chinos en general se están abriendo al mundo y Chile es un destino muy apetecible eh, en todas estas áreas. Y, ¿Pero ¿qué, qué, qué puede entregar Chile en ese sentido? Claro, las universidades están mirando a China, hay un interés de vincularse con, con, con el Asia Pacífico en general y mirando a China, pero más allá de los intercambios académicos, que es la primera generación, como se llama técnicamente, la primera generación de educación transnacional, hay que hacer un salto más allá, porque, y vuelvo a la guerra, no la guerra de los talentos, pero la competencia por los talentos, el desarrollo de innovación eh, investigación y desarrollo es crucial para poder forjar y pavimentar de manera más concreta las relaciones bilaterales. En ese sentido entonces, volviendo al, al tema astronómico o al tema antártico, turismo o energías renovables, ya sí, hay están dedicando en la investigación a cooperar con sus contrapartes chinas. Pero lo interesante sería hacer un clúster, un hub si quieres, de, de educación donde hay una correlación eh, de intereses con el fin de digamos, forjar de manera más amplia las relaciones. Eso es un desafío, eh, y investigar en eso no es fácil, porque tampoco los hubs de educación, eh, teóricamente, no tienen una definición. Sí tenemos casos de éxito, podemos nombrar Singapur. Singapur eh, hace más de 20 años ya que transformó su, su red de universidades eh, y la, la, la relacionó con las empresas de, de investigación y, por supuesto, las políticas de Estado con universidades y actores o stakeholders extranjeros para poder desarrollarse como potencia económica y el caso ha sido exitoso o sea, tenemos se proyecta que uno, uno de cada tres eh, ciudadanos de Singapur va a ser rico son proyecciones, podemos creerlas o no pero sin embargo, cuando uno está allá en Singapur cuando tiene la experiencia de viajar y ver que efectivamente Singapur es un país pujante eh, donde hay mucha Mucha, mucho interés en lo público, relacionado con la tecnología, eh, se ve que hay, que hay buenas, buenas buenos ejemplos a seguir. Eso es interesante porque hay una masa crítica que está eh, viajando por el mundo. El proceso de la globalización, aunque suene redundante, aunque suene eh, casi casi mitológico incluso, eh, es una realidad hace 60 años atrás la tasa de estudiantes que viajaban de sus países de origen hacia el extranjero era aproximadamente de 1.8 millones Hoy en, se proyecta hoy en día para el año 2025 esa tasa va a subir a 7.8 millones eh, entonces hay una masa crítica que, que busca oportunidades y Chile entonces tiene que forjar sus competencias las cuales ya nombramos y de esta manera atraer a esta masa, a estudiar, a, a capacitarse y por ende reinvertir digamos, los talentos que se están haciendo.